Cariño, vuelve. ¡Qué hambre tengo! Hace tiempo tomé un poco de fuerza vital de la tierra. ¡Estaba deliciosa! Pero cada vez que vamos allí, los dinocaballeros nos lo impiden. Y ahora el jefe no quiere que vaya nadie. Y si no lo supiera, podríamos ir en secreto. ¿Estás bromeando? Dragowin. se chivaría, se lo cuenta todo al jefe. Bueno, ¿y si fuéramos y volviéramos antes de que lo averiguara Dragowind? Ahora está durmiendo. Necesitaríamos... Para... ...vainas de energía. Tienes razón. ¿no? Qué pena que no sepamos cargarlos nosotros. Si supiéramos, bajaríamos a la Tierra a darnos un festín de fuerza vital. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, Yo sé llenar de energía las vainas. Venga, chicos, ¡vamos a la Tierra! ¡Sí! ¡Nos pondremos las botas! La ¡Vaya! ¿Qué tal, pequeño? Es guapísimo. ¿Cómo se llama? El nombre del chiquitín es Zack. ¿Qué hace aquí? Es hijo de Charlie y May Robinson. Les dije que cuidaría del niño esta tarde para que pudieran ir a una reunión de negocios. ¿Eh? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Me prometisteis que hoy me llevaríais papá y tú al nuevo parque! Lo siento, Ron. Iremos la semana que viene, ¿vale? ¿La semana que viene? Buena. <risa> ¡Gracias! Bueno, ¿qué tal? ¿Quién es este chiquitín? El hijo de los Robinson, Zack. Dije que le cuidaría, pero me siento mal por Ronnie. Se me olvidó que le prometimos llevarle al nuevo parque. Oh, oh, oh, oh, ¡Quiero ir a ver al panda gigante y montar en el tren y comer algodón dulce! Bueno, ¿y, ¿y si Kaito y yo rusa cuidamos rusa, de Zack y a que vosotros que os vais con rusa, Ronnie al parque? A... ¿Tú qué dices, Kaito? Oh, oh, no, no puedo pediros eso. ¡Lo haremos encantados! Id y divertidos. Muy bien, pero tened cuidado, chicos. Lo tendremos. ¿Qué es eso? ¿Un medesaurio? Muy gracioso, Brachio. Su madre le ha comprado un pijama de dinosaurio. No es lo más bonito del mundo. Preciosa. Pero, reina, ¿qué haces aquí con un niño? Cuidarlo. ¡Ah, oh, vaya! ¿Y si tienes que cuidarlo, cómo lo traes aquí? Cuidarlo significa que debemos estar con él durante toda la tarde, lo que no es fácil. El crío no para de moverse. Me da la sensación de que has vuelto a perderlo. ¿Eh? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿De qué te reír, Raquel? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me hace cosquillas. <ríe> Nada, no, ¿qué haces ahí? Mm, escala bien ¿Sí? para ser tan pequeño. <ríe> Tenemos que hacia ti, bracho. ¡Eh! Eso es usar la cabeza. ¡Hola, tirano! ¿Sabía que tenías buen ojo? Sí, genial, chicos. Muy gracioso. Tal vez deberíais hacer un circo. Escuchad, ya se ha pasado su hora de dormir. En vez de hacer que vaya corriendo por ahí, deberíais ayudarnos a dormirle antes de que se ponga pesado y nos vuelva todos locos. ¿Tirano, por favor, bájalo de ahí? Vamos, a los niños les encantan los dinosaurios. Aquí está, sano y salvo. Zack, vas a estar corriendo así todo el día. Sería mucho más fácil si pudieras hacer que se durmiera. Sí, pero ¿cómo vamos a lograrlo? Que se dé una vuelta en la espalda de Tirano. El movimiento le hará dormir. Es posible que funcione. Creo que es una gran idea. No sé yo. Cuidado. No seas agua fiestas, Es un día bonito para dar un paseo. ¿Verdad? <risa> Le encanta estar ahí arriba, pero sigue sin dormirse. Entonces iré aún más rápido. No, chicos! ¡Me toca a mí! ¡No, no se verme! Lo siento, tendremos que posponer el paseo. Hay dragosaurios cerca. Tendré que bajaros en el siguiente claro. Eh, ya habéis tenido suficiente. Tranquilo, ah, no hay mucho más en este manantial. No. No, Déjame recordarte que fui yo quien pensó esto, egoísta y desagradecido oh. tiparraco. ¡Vas a reventar si sigues no, tan No deberías hablarles así. Nunca sabes cuándo vas a necesitarlos. Oh. ¡Ay, eres tú! Dino tirano por los antepasados. Espada de plata. Vino caballero armado. A por él, chico. Sí. Vamos. Si dejas de esconderte y luchas, lo no avergas. ¡Ah! ¡Mírame! No tengo miedo de ese vino caballero. ¡Ah! Eso, amigo, es un error. Deberías tenerlo. ¡Allá voy! aquí vale uh, uh. Eh, ¿tú? ¿Eh? quién yo sí tú por qué no miras por dónde vas tú eres una mal educada así que tendré que darte una buena lección Dios me estaba mareando. ¿No detestas que te pase? No. Otra vez. Creo que decías que ibas a darle a alguien una buena lección. Eh, chicos, necesito un poco de ayuda. Me temo que tus amigos no están con nosotros. ¿Qué? ¿Dónde están? Sabes, creo que debo irme. Eh, chicos, esperadme. <risa> Ha sido una mala caída. Sí. Rina, ¿qué has hecho con Zack? ¿Dónde está? Ah, La puse allí, en el tronco del árbol. ¿Ah? No lo entiendo, pero si hace un momento Zack estaba ahí mismo. ¿Sí? Pues ahora ya no está. De hecho, no está en ningún sitio cerca de aquí. No hay más humano que vosotros hasta donde alcanza mi radar. Rina, piénsalo bien. ¿Es aquí donde le dejaste? Muy bien, intenta recordar qué pasó después de eso. Bueno, acababan de tirarte y yo estaba a punto de ponerme a luchar con el dragosaurio, así que quise asegurarme de que Zack estaba a salvo. Ya está. Tú quédate aquí, ¿vale? Eh, tú, ¿por qué no miras por dónde vas? Tú eres una maleducada, tendré que darte una buena lección. <risa> Y de la mocosa humana pelirroja. Sí, es una cría. <risa> ¿Lo habéis pasado bien? ¿Eh? Estoy seguro de que a Diamante Riudu le encantará saber lo de vuestra pequeña escapada. ¡Idiotas! ¿Eh? Ha sido culpa suya. Bien, Dragosaurio. Explícate. Verás, teníamos mucha hambre y por aquí no hay ningún sitio donde comer, así que... ¡Eh! Hey, ¡Date la vuelta! ¿Qué llevas en la cola? ¿Eh? No lo sé. ¿Será un grano? <risa> <risa> parece imposible. O al menos debería serlo. Esa cosa en tu cola parece un bebé humano. ¿Estás bromeando? ¿Eh? Es muy rico. Sí, tiene pinta de estar rico. Aquí no se permiten humanos, lo sabéis. Deshaceos de la enseguida. Eh, tranquilo, es un bocadito de nada. ¿Por qué has hecho eso? Escucha, yo fui quien lo trajo, ¿no? Así que yo me lo comeré. Siempre he querido zamparme a un humano. Venga, dame un mordisquito. Ni hablar. Este humano es mío. Y pienso comérmelo un poco más tarde. Será un buen aperitivo para la cena. Te concederé el beneficio de la duda y pensaré que me prestabas atención. Lo repito, si su eminencia descubre que aquí hay un humano, todos sufriremos eternamente. Así que coméoslo de una vez. Ahora mismo. ¡Inmediatamente! No te preocupes. Eh, si no lo quieres, dilo. Estoy hambriento. Eh, de acuerdo, de acuerdo. Me lo comeré. Bueno... ¡Empieza! No te preocupes, pequeño, confía en mí. Bueno, ¿qué tal saben los humanos? Pues... Um... ¡Sosos! ¿Estás bien? El sabor de esa cosa me está poniendo malo. ¿De verdad? Pobrecillo. Seguro que se ha envenenado. Hmm. Qué raro. Siempre había oído que los humanos estaban deliciosos, aunque la verdad este era muy pequeño aún. Ah, bueno, supongo que aún no estaba lo bastante maduro. A salvo. Bueno, será mejor que vuelva con los demás. ¿Eh? ¿Por qué estás llorando? Oh, claro, necesitas un juguete. Bueno. ¡Ajá! Perfecto. Pero estoy un poco preocupada por dejar a Zack con Kaito y Rina. ¡Qué tonta soy! ¡Son muy responsables! Seguro que estará perfectamente. ¡Oh, esto es exactamente lo que necesito! Voy a meterme dentro. ¡Panda! ¡Ya he vuelto, pequeño! ¡Mírame! ¡Soy un juguete gigante solo para ti! Oh. Vamos, pequeño, ¿qué te pasa ahora? ¿Por qué estás llorando? Ya sé. Tienes hambre. Yo me ocuparé. 18 dólares justos. ¿Va a pagar con tarjeta o en metálico? ¡Perdone! ¿Puede decirme dónde está la leche? ¿Qué pasa? Tienen algo en contra de los osos panda. ¿No habré dicho, por favor? Creo que tendré que buscarla yo, mismo. Muy bien. Veamos, lo primero que tengo que buscar es leche. Tienen muchas cosas para bebés. Creo que debería coger unos pañales y polvos de talco. Y bueno, tal vez debería llevármelo todo. Bueno, creo que con esto será suficiente. ¡En marcha! <risa> Todo es culpa mía. Si le pasara algo al niño, jamás podría perdonármelo. No puedes perder la esperanza, Rina. Tal vez esté bien. ¿Eso crees? Pues claro que lo creo. Aunque se lo hayan llevado los dragosaurios, hay posibilidades de que lo devuelvan. ¿Qué es lo que he hecho? <risa> No te preocupes, lo encontraremos Tengo el presentimiento de que no anda muy lejos de aquí Ni tampoco el dragosaurio que lo ha raptado caldo ven aquí Creo que deberías echar un vistazo ¿A qué? A no eso ¿Ah? Creo que es demasiado grande incluso para un panda gigante Si eso es un panda, yo soy un mono disecado Bien, chico. Ahora tío Panda va a cambiarte los pañales. Eh, veamos, debo de tener alguno por aquí. Ah, aquí está. Vaya. Ya lo tengo. Hoy oh, me he pinchado con una rama. ¿Te lo estás pasando bien, amigo? Vas a dar una vuelta en la espalda del gran oso panda. Vas a dar una vuelta. ¡No te muevas de ahí! ¡Te hemos pillado, dragosaurio raptor de niños! ¿Estás buscando un dragosaurio? Mm, dragosaurios, creo que nunca he visto uno Yo soy un panda gigante, como ya puedes ver ¡Sí, claro! Un panda gigante con una enorme cola verde Devuélvenoslo. Quédate aquí muy bien, soy un dragosaurio. ¿Qué vas a hacer ahora, Dino caballero? ¡Hable, megacilo! ¡Dino caballero armado! Solo un cobarde raptaría a un niño indefenso. Lo que has hecho es imperdonable. Así que crees que soy un cobarde, eh? Bueno, ahora lo veremos. Bien, Dragosaurio, se acabó. ¡Oh, no, Oh, sí, despídete, Dragosaurio. Sable Megafilo, golpe de fuego. Saca aparta de Esa criatura es enemiga de la tierra. ¿Sac? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? En mi vida había visto a un bebé tan furioso. <risa> Ahora lo entiendo. Está protegiendo al dragosaurio. Cree que el dragosaurio es su amigo. Y tiene razón. Este humano es el mejor amigo que he tenido. ¡Se acabó! ¿Ah? ¡Se acabó la lucha! Ven aquí, pequeño. ¿Pero qué? ¡No, espera, tirano! Ahora tengo que irme, amigo, pero jamás te olvidaré ni tampoco el tiempo que pasamos juntos. Y te prometo que no atacaré a este planeta o a sus habitantes nunca más. Hasta siempre. Cuídate. Adiós pequeño, me alegra haberte conocido. Tienes de qué asustarte. Todo va a ir bien. ¿Crees que ha fingido o era verdad? Creo que decía la verdad, Kaito. De hecho, creo que ha sido el responsable de salvar a Zack de los demás tragosaurios. Y había un dinosaurio enorme que se convirtió en un panda gigante y se metió en el bosque. Fue una manera de hacer publicidad. Es increíble lo que pueden conseguir con los efectos especiales. Bueno, así pasamos el día. ¿Y vosotros qué habéis hecho esta tarde? Uh -huh. ¡Estuvimos en el Dinoterium! ¡Lo hemos pasado muy bien! ¡A Zack le gustan los dinosaurios como a nosotros! ¿Ah, sí? ¡Es estupendo! ¿Lo ves? Te dije que estaba siendo una tonta. No había nada por lo que preocuparse. Uh -huh. Si Zack vuelve a necesitar que le cuiden otra vez, díganoslo. ¡Sí! ¡Me encantaría! Uh. Rina, Zack es el único humano que ha estado en el cuartel general de Diamante Ryugo. Vaya, es verdad. No lo había pensado. Escúchame, prométenos que no dirás una palabra de todo esto de haberte perdido y de haberte ido al espacio. Será nuestro secreto, ¿vale? Kaito, no tienes por qué preocuparte. Solo es un bebé. Ni siquiera puede hablar. Soy yo! Habla, no estamos perdidos. Coge un disfraz de panda y juega con él todos los días durante una semana. De esa forma pensará que te recuerda a ti. Estupendo. <risa> We are famished the Dino G with the Dinosaurs. We are famished the Dino G with the Dinosaurs. The Dinos are back and the Dragosaurs are paid. The Starmus and these villains are away. We are famished the Dino G